Bueno, pues para dar un pequeño repaso a lo que es un canal de YouTube, nos vamos a abrir nuestra cuenta de Google. Vamos a iniciar sesión con nuestra cuenta. Y acto seguido nos vamos a las herramientas de Google y seleccionamos YouTube. En este caso, como accedemos a YouTube utilizando nuestra cuenta de Google, directamente entraremos en nuestro canal de YouTube. Podemos comprobar cuál es el aspecto de nuestro canal. En este caso, estos son los vídeos que tenemos publicados, este es el número de suscriptores y este es el logo de nuestro canal. Aquí nos dice que tenemos 29 suscriptores y 287 visualizaciones en total de nuestros vídeos. Si no fuéramos a suscripciones, en la apartado de suscripciones es donde aparecen los vídeos nuevos de todos esos canales a los que estamos suscritos. En este caso, la lista de canales a los que estamos suscritas está aquí más abajo, donde pone suscripciones. Y los vídeos que van apareciendo nuevos en cada uno de estos canales, pues se nos avisa y los podemos ver en el listado de suscripciones en el apartado de biblioteca aparecen las listas de reproducción que hayamos creado y además una lista eh, muy concreta que se llama vídeos favoritos en la lista de vídeos favoritos aparecen los vídeos que hemos visualizado y les hemos dado a me gusta es decir, el me gusta no solo es una herramienta para darle un feedback al autor como que estamos contentos con el vídeo que ha creado sino que a nosotros nos archiva en la lista de reproducción vídeo favorito, nuestro canal de YouTube, nos registra aquellos vídeos en los que hemos hecho un me gusta para tenerlos fácilmente localizados. Bien, ¿cuál será nuestra forma de proceder para localizar eh, canales de YouTube que puedan resultarnos interesantes? Nosotros realizamos una búsqueda dentro de YouTube por un tema en concreto. Por ejemplo... Y aquí nos aparece una de las búsquedas que se ha realizado habitualmente, aparato respiratorio para niños de primaria. Le damos ahí y nos aparecerá en la lista, nos aparecen eh, los vídeos que corresponden con nuestra búsqueda y además el canal al que pertenece. En concreto este vídeo es del canal Happy Learning, este es de la eduteca, etcétera, etcétera cómo saber si el canal al que pertenece este vídeo pues está dentro de un canal que tiene más contenidos educativos que nos pueden interesar pues en principio nos vamos a ir al canal en este caso a happy learning y ahora vamos a localizar los datos más interesantes para saber si este canal es un canal susceptible de que nos suscribamos a él porque nos puede interesar los contenidos que vaya a aportarnos. Eh, en principio nos deberíamos ir a más información del canal Y aquí nos aparecerían datos muy interesantes El primero es el, el número de suscriptores En segundo lugar el número total de visualizaciones de los vídeos de este canal Y por último la fecha en la que empezaron a publicarse vídeos en este canal Este canal tiene eh, aproximadamente dos años de antigüedad Bien, para ver cuántos vídeos se han publicado en este canal. Aquí están las estadísticas de la red. 107 vídeos. Bien, eh, nos iríamos aquí al apartado de vídeos. En el apartado de vídeos podemos ver el listado de todos los vídeos que se han publicado en este canal. Y aquí hay un dato interesante. Es cuánto tiempo hace que se colgó el último vídeo esto es lo que nos dice si este canal está siendo actualizado eh, con relativa frecuencia en este caso pues hace 15 horas que se publicó el último vídeo o sea que es un canal que está plenamente activo bueno pues a, a raíz de los contenidos que yo veo que son contenidos educativos bastante interesantes echaré un vistazo a un par de vídeos o tres Compruebo que hay muchas personas que están suscritas a este canal, más de 37.000, que se está actualizando recientemente. Yo creo que este canal es bastante susceptible de formar parte de nuestras suscripciones, con lo cual le daría aquí a suscribirme. Y de esta forma ya lo tengo localizado aquí en favorito, el canal Happy Learning. Por último, otros dos detalles que pueden resultarnos de interés una vez que estamos a la vista de un canal que hemos localizado y que nos puede resultar interesante es fijarnos en la parte derecha donde podemos ver canales que YouTube considera que están relacionados con este. Quizá alguno de estos canales puede interesarnos también, podemos ir a la pista, por ejemplo, Aula365, también es un canal que contiene... Eh, vídeos educativos y eh, si quisiéramos ver eh, los autores de este canal a qué canales están suscritos nos iríamos aquí a la lista de canales le damos a la lista de canales y aquí nos aparece un listado de los canales a los que se han suscrito los autores de este canal y que posible que nos pueda interesar a nosotros también si están forman parte de nuestra temática educativa. Bueno, pues la actividad que deberíamos eh, realizar en la sesión presencial sería hacernos una tabla con los datos de esos canales de youtube que vamos localizando que tienen contenido claramente educativo. En este caso pues anotaríamos el número de suscripciones que nos indicaría el interés que tiene este canal, lo que despierta este canal las personas que están localizando contenidos educativos igual que nosotros, el número de vídeos que han subido al canal, la última fecha del último vídeo que han subido, lo cual indica si el canal se está actualizando con frecuencia, el idioma en el que vendrán los vídeos, la temática que sigue, si es un canal educativo, los canales que están recomendados por YouTube, relacionados con la temática del canal que hemos localizado, eh, los canales relacionados y bueno, pues aquellos otros datos sobre los canales de YouTube que nos pueda interesar anotar.